emociona la, eh, la, la, la recepción que me han dado todos ustedes y eh, por tanto eh, vengo muy contento acá y no puedo olvidar la universidad que nosotros ayudamos a construir. Para mí significa la continuidad de, de la historia de la Universidad de Entre Ríos que a mí me parece que por suerte eh, ha mantenido los principios de la reforma del 18, a lo que hicieron referencia los nuevos funcionarios. Allá lejos y en el tiempo no puedo menos que recordar al profesor Marsiglia, que junto con él y otras personas más, iniciamos estas esta, esta tareas que llevaron a esta universidad que hoy, francamente, me parece que es una importante universidad en el orden de la nación argentina. Siempre cuando me hablan de la Universidad Nacional de Entre Ríos me acuerdo de don barba que era para mí un personaje una persona muy importante que se supone que en el correr del tiempo hoy sabrán valorar tenía claro lo que quería para la universidad pública todos todos en cada lugar yo siempre los recuerdo con muchísimo cariño a veces cuando puedo paso y vengo a saludar un minuto porque no estoy acá pero francamente tengo los mejores recuerdos así que los felicito y le deseo a las nuevas autoridades y buena suerte